¿How, how, how? Esta es una video respuesta para un vídeo que le prometí a Xavier Ríos que se la mandaría. Es en relación a un vídeo que subió sobre un, eh, unos militares que hicieron unas afirmaciones en TV3. Supongo que muchas serán ciertas, como es evidente. Yo solamente voy a contar mi propia experiencia personal en el ejército español, en la infantería de marina, en 1989. Eh, soldado de reemplazo. Sueldo 1.000 pesetas al mes, 6 euros. Eh, supongo que habrá franquistas, habrá de todo, pero mi experiencia personal es la siguiente. A nosotros nos leían cada 15 días en el cuartel donde estuvimos en el Ferrol eh, artículos del Código Penal Militar los viernes, para que fuéramos conscientes de la diferente jurisdicción que era y de las penas, que eran bastante superiores a las del Código Penal normal. Eh, y también recordar lo que nos ocurrió en nuestra primera lección teórica en Cartagena, en el año 89, me reitero, porque esto fue muy recientemente del golpe militar de Tejero en el 81. Eh, nos la vio un capitán que nos, bueno, nos estuvo hablando, es que lo recuerdo perfectamente, sobre las órdenes manifiestamente ilegales. Eso suele ocurrir bastante porque, eh, históricamente, la obediencia de vida fue usada, eh, por aquí no se puede ir, fue usada eh, por los soldados y los oficiales nazistas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el caso, lo, lo que yo quería comentar exactamente fue lo que nos explicó nuestro capitán sobre las órdenes manifiestamente ilegales. Nos explicó básicamente que teníamos que ser razonables, ser medianamente inteligentes y sin saber derecho, sin saber todo el código penal militar, como es evidente, pero apreciar lo que sería una norma, una, una, una orden, una orden manifiestamente ilegal. Es decir, si un capitán, un comandante, un general o quien fuere nos ordena detener o incluso fusilar a un concejal, a un diputado, a cualquiera así, evidentemente podremos hacer dos cosas. Una es obedecerle y otra es negarnos a ellos e incluso detenerle. Hiciésemos lo que hiciésemos, estaba claro que nos iban a formar un consejo de guerra, tal y como se nos explicó, pero que teníamos que tener claro que las órdenes manifiestamente ilegales no se pueden hacer. Y bueno, si te, si, si te dice alguien en, en el ejército, fusila a este niño, pues es evidente que ahí no estás cubierto como una, como una eximente, ...por lo que es obediencia de vida es evidente. Y más con posterioridad cuando se han firmado distintos acuerdos internacionales sobre el tema. En conclusión, él finalizó esa clase teórica diciéndolos que España, su ejército concretamente, defiende la democracia, la constitución, los poderes democráticamente elegidos... Y a sus ciudadanos. Así de sencillo. Hablo de hace 30 años, no de ayer. Bueno, chao, chao, adeu y sigo aquí poniendo una pica